Soy José Luis Roncero, eh, trabajo en la empresa Ubica, en la que nos dedicamos a, al diseño y desarrollo de proyectos de comunicación social. Eh, bueno, creo que eh, algo que a mí me parece que es muy interesante proteger en la ciudad es la memoria de, de la ciudad. ¿no? Eh, esa memoria de la que bueno, vamos perdiendo la, la pista a medida que pasa el tiempo y que la ciudad se transforma, ...y que incluso nos permite bueno, conocer mejor nuestra propia ciudad... ...y además de eso también eh, nos permite solucionar problemas nuevos... ...con cosas que se han resuelto en, en otras épocas eh, y no es que sean antiguas... ...sino que bueno, que son eh, cada vez más noto que, que hay problemas que se solucionan... ...con cuestiones que se habían eh, solucionado en, en tiempos pasados. ¿no? Bueno, yo creo que, que las ciudades necesitan una importante mejora en cuanto al uso de las tecnologías. Creo que las tecnologías ayudan mucho a mejorar la vida de, de las personas y a mejorar incluso las propias ciudades, pero no unas tecnologías eh, entendidas como, bueno, como se define el concepto de Smart Cities, no una, una tecnología vertical, sino una tecnología más social, más, más ciudadana, que permita... ...a los usuarios, acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar... ...que permita relacionarse, comunicarse, crear redes eh, de colaboración entre los ciudadanos... E ...incluso bueno, aprovechar también los flujos de datos que caracterizan a las, a las Smart Cities... ...pero también que tengan un carácter mucho más, más social. ¿no? ¿Qué le sobra? Bueno, yo creo que a las ciudades les sobran malos humos eh, en, en, en varias en varios vertientes. Les ¿no? sobran malos humos desde luego por, porque hay demasiados coches... Eh, ...y también porque esos mismos coches... ...yo creo que también provocan muchos malos humos... ¿no? ...pero bueno, quitaría espacio a, a, a los coches... ...creo que eso reduciría bastante los, los humos de, de una ciudad... ...pero también creo que eh, sería conveniente... Bueno, ...eliminar ese uso que se hace muchas veces del espacio... De, ...del peatón, de las aceras que las ocupan las bicicletas... ...y las terrazas de los vales y que no nos no dejan ni, ni movernos... ¿no?